¿Cómo formalizo esto? Pues simplemente tengo que tomar el límite en el a infinito. Y lo que obtenemos es una, una expresión sencilla a la par que, que hermosa, que es la exponencial, la evolución exponencial. Esta fórmula es exactamente lo mismo que este problema del valor inicial para esta ecuación diferencial ordinaria. Es un ejercicio muy sencillo, resolver esta ecuación para obtener esta fórmula. Esto está muy bien si yo tengo una inversión segura. Yo meto un capital en el banco. El banco me asegura los intereses, me asegura tanto el capital como ese interés. Pero esos intereses por lo general son bajos. Yo también puedo llevar a cabo una inversión con riesgo, en general, el interés esperado es mayor. Eh, perdón. ¿Cómo formalizaríamos la inversión con riesgo? En este caso necesitamos un objeto un poco más sofisticado, que es una ecuación diferencial estocástica. Si veis esta parte es exactamente la misma que la anterior, pero ahora tengo un término nuevo. Este es un término de ruido, donde tengo unas fluctuaciones en forma de ruido blanco que según pasa el tiempo perturban el interés esperado. Así que por un lado el interés esperado es mayor, pero por otro lado, como tengo fluctuaciones, pues puedo tener sorpresas tanto agradables como desagradables. Bueno, pues seguramente os habéis dado cuenta que la notación es diferente, pero el cambio de notación se corresponde con el hecho de que estamos con objetos matemáticos que son profundamente diferentes. En este caso, la solución de la ecuación diferencial ordinaria es una función suave que yo puedo derivar. En este caso, usamos otra notación porque el ruido blanco que me lo eh, inducen incrementos de movimiento browniano pues, eh, me da un, un problema en su definición matemática. El, ruido, el movimiento browniano es un objeto que con probabilidad 1 es no diferenciable en todo punto. Por lo tanto, su derivada no está bien definida. Para darle un sentido a esta ecuación, tengo que usar cálculo de hito. Tengo que usar la integral de hito. Si doy eh, con la integral de hito, esto ya tiene un sentido pleno. pero también esto me provoca pues un efecto curioso que es el siguiente yo puedo resolver explícitamente esta ecuación y obtengo este resultado, este proceso se conoce como movimiento browniano geométrico como veis esta fórmula no se corresponde con la solución usando cálculo diferencial usual de esta ecuación este término es el término de corrección de Ito porque el cálculo de Ito no ves las reglas del cálculo usual, son otras reglas diferentes pero puedo usarlas y resolver, esto Uy, resolver esta ecuación explícitamente bueno. vamos a complicar ahora un poco más el problema ahora vamos a asumir que tenemos dos posibilidades de inversión una es la segura, pongo el dinero en el banco recibo un interés y otra es la que tiene riesgo ¿Eh? he complicado un poco más la ecuación ahora el interés el interés esperado y sigma, que es la volatilidad, que me dice la amplitud, las fluctuaciones del interés, dependen del tiempo. ¿Va? Antes eran constantes, ahora son funciones del tiempo. Tengo estas dos posibilidades de inversión, ¿cuál escojo? Bueno, pues en general no me va a interesar ni escoger ni una ni otra. sino lo que voy a hacer es poner parte de mi capital en una y parte de mi capital en otra. Y esto lo voy a formalizar con un control pi, que está entre 0 y 1. Pi es la fracción de mi capital que yo pongo en la inversión con riesgo. ¿No? Y 1 menos pi, por lo tanto, es la que pongo en la inversión segura. Pi, por lo tanto, va a estar entre 0 y 1 y, en general, lo voy a dejar de depender del tiempo porque, según vaya pasando el tiempo, yo puedo mover mi capital entre ambas inversiones. Bien. Bueno, esta ecuación todavía es exactamente soluble. ¿No? Ahora, desde luego, en la fórmula aparecen integrales que no están eh, hechas de forma explícita porque hay funciones que no conocemos de forma explícita. Pero, quitando esa salvedad, la, eh, la solución es explícita y exacta de nuevo aparece el término de corrección debido al cálculo de esto y ahora lo que yo quiero encontrar es la cartera de inversiones pi la estrategia de inversión pi óptima pero antes de saber cuál es la óptima tengo que decir óptima en qué sentido pues en el siguiente sentido voy a considerar una función de utilidad la función de utilidad por motivos de modelización es convexa y en nuestro caso, perdón, es cóncava y en nuestro caso vamos a escoger el logaritmo neperiano. En un momento voy a explicar por qué. Y lo que queremos maximizar es el valor esperado, tengas en cuenta que esto es un proceso estocástico, aquí vemos una integral de Ito, por lo tanto yo tengo que maximizar valores esperados pero no del capital sino de la función de utilidad del capital. ¿Por qué? Bueno, la razón es la misma por la que escojo una función de utilidad cóncava y es que estamos asumiendo que si yo tengo muy poco capital voy a arriesgar mucho más que si tengo mucho. Si voy, voy, voy ganando capital me vuelvo más conservador y voy, a, eh, y voy a arriesgar menos. Si yo tomase una función convexa lo que haría sería todo lo contrario, sería que con muy poco capital arriesgaría muy poco y con mucho arriesgaría eh, mucho más. Entonces parece desde su punto de vista de modelización, al menos en un número muy importante de casos, parece razonable asumir la concavidad de la función de utilidad. Bueno, una vez dicho que es cóncava, me podéis decir, ¿y por qué es un logaritmo neperiano? Esto es simplemente por, eh, por facilidad analítica, porque con un logaritmo neperiano vamos a obtener resultados explícitos muy sencillos. ¿no? Si uno pone una función cóncava más general, eh, el análisis se complica. Pues Usando esta función tan sencilla, uno encuentra la, eh, la estrategia óptima, que es esta de aquí. Como veis, es una fórmula sencillísima a partir de los parámetros de las ecuaciones. No, eh, de nuevo, en áreas de la accesibilidad, voy a evitar eh, todos los detalles técnicos, el que esté interesado en ver cómo se calcula y, y cómo se prueba de forma totalmente rigurosa que esta es la estrategia óptima, puede verlo en, en, el, libro, eh, bueno, en el libro clásico de, de Bernd Oksandar. Bien, pues esta es la solución al problema si el inversor no tiene información eh, privilegiada, información privilegiada de lo que va a pasar en el futuro. Ahora vamos a asumir que el inversor eh, tiene esta información, ¿no? tiene información aunque sea muy parcial de lo que va a ocurrir en el futuro. Pues sin duda cualquier inversor con esta información va a usarla para su beneficio. ¿no? Eso está totalmente claro. En ese caso hay un problema de formalización matemática muy duro que es que esta ecuación, que era la que estábamos manejando antes, esta ecuación no tiene sentido, está mal puesta. Porque esto de aquí, que es la integral de hito, no está definido. Directamente no está definido. Esto que estamos escribiendo aquí no tiene sentido. Porque si uno va y repasa cómo se construye la integral de hito, la integral de hito se construye para integrandos que estén adaptados. De manera informal, adaptado significa que el integrando depende de lo que ha pasado hasta el instante t estoy integrando hasta el instante t el integrando solo puede depender de lo que ha pasado hasta el instante t si yo no tengo información privilegiada eso es así yo sé lo que ha pasado hasta ahora pero no sé lo que va a pasar en el futuro si tengo información de lo que va a pasar en el futuro aunque sea muy parcial mi estrategia de inversión ya depende del futuro luego yo digo esto tal como está escrito no tiene ningún sentido hito no vale y hay que buscar otra, otra aproximación ¿qué posibilidades hay? pues uh, como suele pasar en cálculo estocástico hay más de una digamos que la posibilidad clásica es la integral de Schorchot la integral de Schorchot generaliza Ito en el sentido que si yo uso un integrando adaptado se reduce a Ito sin embargo es capaz de integrar integrandos no adaptados es uh, digamos el, la integral clásica posteriormente uh, uh, aparece la integral de Rousseau-Valois que también generalizadito, si el integrando está adaptado recuperamos hito, si el integrando no está adaptado pues tenemos una integral que es capaz de, de, de tener sentido y es diferente de la de ScoreJot. O sea que al menos hay dos posibilidades y ahora la pregunta es eh, cuál usamos. Bueno, pues eh, vamos a tomar una decisión totalmente pragmática. La integral de ScoreJot da problemas, ¿eh? si, tampoco voy a entrar en detalles técnicos que pueden, ser, pueden llegar a ser muy técnicos de forma resumida, esta integral da lugar a un cálculo estogástico que es diferente del de Ito, cuando el integrando no está adaptado, claramente genera términos de corrección nuevos y eso hace que eh, resolver este tipo de ecuación sea más difícil hasta el punto que en el caso totalmente general, que no, en el que no voy a entrar, pero en el caso totalmente general la solución explícita es desconocida, a pesar de ser una, integral, una ecuación lineal hasta donde yo conozco, la solución explícita es desconocida. Y en casos no tan generales, sí que yo puedo tener una solución explícita, pero no coincide con la de Ito. Es diferente y es más complicada. La integral de russo valua no. Esta integral preserva el cálculo de Ito, en el caso de que el integrando no está adaptado. Por lo tanto, es la que vamos a usar porque va a dar resultados mucho más sencillos. Así que ahora lo que tenemos que resolver es este problema, el mismo que antes. Con un cambio pequeño de notación. Esto de aquí era una integral de hito no tenía sentido. Ahora es una integral de Russo-Galué, tiene total sentido, aunque el integrando no está adaptado. Bien. Como esta integral preserva el cálculo estocástico, lo que tenemos es exactamente la misma solución que la de Itô. La dependencia funcional es la misma. Lo que cambia es que esta integral no es una integral de hito, que como decía no tiene sentido, es la integral de Russo, la integral, bueno, en particular, la integral prospectiva de Russo-Galué, ¿vale? sin entrar en más detalles. Bueno, pues eh, el, el problema de la inversión óptima fue resuelto, uno puede mirar esta referencia y esta es la solución exacta. Vamos a comentarla en un poco más de detalle porque es muy complicada. Lo que tenemos es el siguiente problema. La condición inicial, que en general es aleatoria, y la historia del browniano hasta tiempo t, y aquí en el denominador eh, tomo esta esperanza condicionada de la delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, y en el numerador la, la misma delta de Donsker centrada en la variable aleatoria i, pero tengo que derivarla con la derivada de Maliaván. ¿No? En resumen, es una solución muy complicada. Para entender qué significa esto intuitivamente, uno tiene que, no, no vamos a entrar desde luego, porque llevaría muchísimo, eh, muchísimo trabajo. Uno tiene que entrar en un análisis estocástico muy duro para entender con total profundidad qué significa esto. Eso no quita la potencia de resultado, que es enormemente general. Pero de alguna manera, al ver eh, este resultado, pues pensamos que tal, vez, que tal vez fuese posible, aun perdiendo parte de la generalidad, aproximar el problema de una forma que sea más intuitiva y, sobre todo, tal vez más aplicable para, para no expertos en, en análisis estocástico. pues eh, Para esto, eh, antes de nada, nos aproximamos a un problema auxiliar, a un, a un problema particularmente sencillo, más que auxiliar. Ahora, nuestro intervalo va a ser el 0-1. ¿Eh? Lo que voy a decir lo podemos cambiar realmente 0 y no sé nada del futuro, para un tiempo futuro fijo t, esto para mí es una variable aleatoria con distribución normal 0t eh, ¿Eh? por lo tanto yo no sé el valor que tiene es una variable aleatoria tengo información privilegiada en el instante 0 conozco exactamente este valor ¿Eh? esto es lo que quiere decir, está ahí esto es digamos el caso más sencillito que uno se puede plantear hay casos mucho más complicados si me apuráis por ejemplo 0t f de t DBDT. Aquí integramos el browniano con un cierto peso para cada tiempo. Esta puede ser mi y yo puedo conocer esto, que es una cantidad mucho más sofisticada. ¿Mm? Y no está, no está muy claro qué información yo tengo, pero yo tengo esta información. Si f es igual a 1, recupero el caso que decía antes. O sea, en general yo puedo tener esto o cosas mucho más complicadas todavía. ¿vale? Estamos ante un resultado muy muy general. Bien, pues eh, teniendo en cuenta esta información privilegiada. El resultado exacto, eh, como he dicho, se puede encontrar en esta referencia de Drauville y Oxendal, es este de aquí. Tenemos el resultado clásico, siempre muy sencillo y un término de corrección que me viene dado por esta información extra que yo tengo. Este término es la esperanza condicionada a la filtración natural, que es la que generan la condición inicial, que en general es aleatoria, y la historia del browniano hasta tiempo t,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 Lo que voy a decir lo podemos cambiar realmente a dos tiempos arbitrarios T0, T1 de una forma totalmente sencilla. ¿eh? Simplemente para simplificar un poco las ecuaciones vamos a trabajar en el intervalo 0,1. Y nuestra variable aleatoria va a ser B1, ¿no? lo que decíamos antes BT, ahora va a ser B1. Voy a conocer el valor del brauniano al final del tiempo de inversión, ¿no? que en este caso, como digo, va a ser 1. Y vamos a eh, trabajar con un proceso estocástico clásico, que es el puente browniano. El puente browniano es el movimiento browniano condicionado a que en 1 vale 0. Ya digo, estamos trabajando en el intervalo 0 1. Si queréis de una de forma visual, lo que tenemos es algo que empieza en 0 como el browniano, se parece mucho al browniano, pero cuando llega a 1 siempre vale cero entonces es un puente porque me une cero con cero ¿Vale? esto es el puente braguñano y es un resultado clásico que eh, este proceso de aquí obedece esta ecuación diferencial estocástica que es lineal y la puedo resolver explícitamente bien pues ahora vamos a considerar este problema este es el problema de inversión que consideramos antes pero hay una diferencia que es que no estamos tomando incrementos del movimiento browniano sino que estamos tomando incrementos del puente browniano ¿Qué es lo que queremos modelizar con esto de aquí queremos modelizar que ya en el tiempo cero cuando empezamos a invertir sabemos que esto vale cero para todos los demás inversores sin esa información B sub 1 es una variable aleatoria 0, 1. Para nosotros, que conocemos eh, más, sabemos que esto va a ser 0. ¿vale? De nuevo, esto lo podemos generalizar a cualquier valor. ¿eh? Simplemente ponemos 0 porque se hagan fórmulas más sencillas, pero la, la generalización es inmediata. Resolvemos ahora este problema, que es realmente tener eh, dos ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas, esta y la anterior, y sacamos la estrategia óptima que es el resultado clásico más una corrección no voy a entrar en, en, en detalles que involucrarían de nuevo cálculo estocástico duro simplemente os pido que me creáis que esto está en acuerdo completo con el resultado anterior totalmente general que, que habíamos dicho la diferencia es que esto es absolutamente trivial en comparación, esto es una fórmula que cualquiera puede evaluar con una calculadora no hace falta ni siquiera un PC, una calculadora yo evalúo esto es totalmente elemental entonces, en ese sentido hemos ganado eh, una gran sencillez. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto es terriblemente restrictivo. Lo otro era totalmente general, esto es terriblemente restrictivo. Pues vamos a encontrar un término medio: seguir eh, intentando obtener resultados que sean relativamente elementales, pero que tengan un poco más de interés que un caso tan concreto. Bueno, pues este es uno de nuestros primeros resultados. Lo que vamos a Buscar es un proceso estocástico que sea el browniano condicionado a que en 1, ¿no? el tiempo final de la inversión, este valor del browniano no sea un número concreto, sino que esté en un conjunto A. Y este conjunto A va a ser una serie de puntos. ¿No? O sea, va a ser un conjunto discreto, tanto finito como numerable, eso nos da igual. ¿No? Si eh, consideramos este proceso, pues el primer paso a dar es construir una ecuación diferencial estocástica que lo obedezca, exactamente como el browniano También voy a, eh, no voy a entrar en, en resultados técnicos, solamente decir que es posible conseguirlo y que esta es la ecuación que obedece. Es una ecuación que es bueno, relativamente complicada, pero si uno se fija, lo que hay aquí son todas funciones elementales. O sea que es una cosa que es dentro de lo dentro que cabe accesible, ¿eh? un poco complicada pero accesible eso sí es fuertemente no lineal no es como el puente browniano, aquí eh, como veis la solución va dentro de exponenciales ¿no? entonces esto es fuertemente no lineal bueno, eh, esto es el caso totalmente general yo creo que facilita un poco las cosas si vemos algún caso particular que es un poco más sencillo vamos a considerar que el browniano ahora lo condiciona que acabe en dos puntos, o bien en A o bien en B yo no sé dónde va a acabar, puede acabar en A o en B, pero no puede acabar en ningún otro sitio. Entonces, vemos que la ecuación se simplifica ya. Por ejemplo, los sumatorios desaparecen. Lo que eh, se preserva es el carácter fuertemente no lineal. Si simplificamos un poco más, ahora vamos a acabar o bien en 0 o bien en A. ¿vale? Un número positivo arbitrario. Entonces tenemos de nuevo una ecuación diferencial estocástica que también es fuertemente no lineal, ¿no? pero como veis la forma pues, está simplificándose considerablemente. Y el último caso es el caso simétrico, menos a En este caso tenemos que se simplifica aún más, pero esto es la tangente hiperbólica, por lo tanto sigue siendo fuertemente no lineal la ecuación. Bueno, llegado a este punto, uh, estos resultados a mí me recordaron pensamientos que había tenido hace, hace muchísimo tiempo. Cuando empecé a estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas, pues... Perdón, estábamos aquí. Uno, se encuentra este tipo de ecuación. Y para entenderla tiene que introducirse en el mundo de la integral de Ito. Al principio eso resulta un poco abrumador porque es una construcción bastante sofisticada. Pero eventualmente descubre que hay una ecuación parabólica lineal, que es la ecuación de Fokker-Planck, que me da de forma exacta la evolución de la densidad de probabilidad de X. Y esta ecuación es esta de aquí. Perdón. esta es la ecuación un objeto al que uno normalmente está mucho más acostumbrado ¿no? de sus estudios universitarios entonces de alguna manera dice bueno estoy salvado no tengo que entrar en el cálculo de hito tengo una ecuación parabólica, que es una y lineal, que es una cosa que es mucho más manejable esto es sin, sin, sin duda alguna es una idea naif porque aunque realmente en cierto sentido uno puede decir que son equivalentes esta ecuación solo me da información acerca de la probabilidad. Si yo quiero tener información acerca de las trayectorias, tengo que pasar a hacer, eh, por esta ecuación necesariamente. Desde un punto de vista práctico, esto se puede ver con casos muy sencillos. Uno tiene casos muy sencillos de estas ecuaciones que son exactamente eh, integrales, que son exactamente resolubles. Uno tiene una fórmula explícita sencilla, que es la solución exacta de estas ecuaciones, y que sin embargo la ecuación de Fokker-Planck asociada tiene una solución que es, es, es, es desconocida. O sea, desde un punto de vista práctico, uno ve la falta de equivalencia. Pues aquí tenemos una cosa que a mí realmente me, me recordó estos resultados. Si queréis, el caso complementario. Estas ecuaciones son fuertemente eh, no lineales. Incluso en los casos más sencillos, yo he intentado calcular soluciones explícitas y no ha habido manera de encontrarlas. Por lo tanto, de haberlas, no, no creo que sean cosas sencillas, las soluciones explícitas. ¿eh? Ya digo, que ni en los casos más sencillos he encontrado ninguna. Sin embargo, la distribución de probabilidad, perdón, la sacamos de aquí explícitamente. O sea, que es realmente, si queréis, el caso complementario. ¿Eh? Por otro lado, a la gente que eh, está acostumbrada a ver resultados de ondas no lineales en física igual las derivas de estas ecuaciones le recuerda a ciertas formas explícitas que son soluciones de ondas no lineales eh, que se, eh, donde se propagan eh, Kinks que separan dos, dos estados diferentes. Esto por ejemplo la tangente hiperbólica es una solución explícita de Kink muy usual. De alguna manera eh, parece como que el resultado general expande esta idea de conexión de dos estados a conexión de más estados porque aquí, ya digo, el espacio, objeto, eh, el espacio objeto A no son solo dos puntos como en el caso final, menos AA, uno tiene una tangente hiperbólica que realmente recuerda la onda no lineal que conecta el estado A con el estado menos A aquí tenemos un montón de puntos entonces no lo sé hasta qué punto esto puede ser una apunta a una cierta posible extensión de la teoría de ondas no lineales. Esto es totalmente preliminar, ¿eh? aquí no tenemos nada, simplemente comento la idea. Y eh, esto con lo que respecta al, al eh, espacio-objeto discreto. Ahora vamos a imaginar que tenemos un, un espacio de llegada del browniano que es continuo, ¿eh? es decir, movimiento browniano y al final en 1 yo sé que está en B, y B ¿qué es? Para no liarnos y entrar en detalles, B es una unión de intervalos, ¿Va? la que sea. O sea. Si queréis, yo empiezo mi movimiento browniano y sé que a lo largo de la evolución, cuando llega uno, o acaba aquí o acaba aquí. En el resto no acaba. ¿Va? O sea, estamos en el caso continuo. Aquí también tenemos, sin entrar en, en los detalles técnicos, aquí también tenemos una ecuación diferencial estocástica exacta que describe ese proceso. Este caso es incluso más complicado, aparte a, a de ser fuertemente no lineal, tenemos integrales a lo largo de... las sumas se traducen en integrales claramente a lo largo de estos intervalos. Bueno, la, eh, la fórmula también es relativamente complicada. Así, si queréis, vamos a ver un par de ejemplos. Que lo, bueno, que estos procesos hemos tenido, a bien llamarlos, procesos Tower Bridge, no sé si con mucha o poca fortuna, uh, y aquí está el caso donde lo que tenemos es un espacio de llegada que es simplemente un intervalo. Yo sé que el browniano me va a acabar en ese intervalo. ¿Cómo es la ecuación? La ecuación es esta de aquí. También, de nuevo, fuertemente no lineal y hemos, aparentemente hemos perdido las integrales solo aparentemente porque no tenemos solo funciones elementales, sí que tenemos exponenciales pero esto son funciones error ¿no? que son las que de alguna manera codifican esas integrales ¿qué ocurre en el caso del intervalo semi-infinito? No? esto es un poco lo que encajaría con con el nombre tower bridge porque no llego a cero sino que si cogemos beta cero pues llegaría a cero o infinito o sea el puente se puede levantar ¿no? eh... En este caso tenemos esta ecuación, que es más sencilla que la anterior, pero sigue siendo complicada. Si tenemos la exponencial, la función error, de nuevo, ninguno de estos casos yo he sido capaz de tener una solución explícita. O sea, que de haberla tiene que ser bastante complicada, pero bueno, la gente acostumbrada a sistemas dinámicos, si ve estos términos, pues se da cuenta que la cosa no puede ser muy sencilla. ¿no? La distribución de probabilidad, de nuevo, es perfectamente conocida perfectamente conocida, las trayectorias no tengo ni idea de cómo integrarlas y eh, ahora nos queda el problema del que partíamos ¿no? tenemos las ecuaciones como estas de las eh, que obedecen los procesos estocásticos no podemos integrarlas pero sin embargo no nos hace falta, realmente el problema de la inversión óptima se puede, se puede resolver ¿no? y este sería el resultado general en el caso en el que el brauniano acaba en un espacio discreto, es decir, lo que nosotros sabemos, nuestra información privilegiada es el brauniano va a acabar en los puntos 3, 5, 7 y menos 8, pero en ningún otro, aquí tenemos la solución explícita. Esta es la parte del resultado clásico, más el término de corrección por la información privilegiada. Puede parecer relativamente complicado, pero estos son todos funciones elementales. Esto se, puede, esto se puede calcular con una calculadora, no hace falta nada, es una cosa que cualquier persona con una cierta formación matemática va a entender. No hace falta ser un, un experto en análisis estocástico, quiero decir. En el caso de tener eh, que el browniano esté condicionado a llegar a un, a un conjunto de intervalos, en el espacio continuo, tenemos algo que es un poco más complicado porque involucra integrales, pero involucra integrales de funciones elementales es una cosa también bastante accesible ¿eh? con cualquier PC uno puede evaluar esto y para acabar simplemente vamos a ver casos más sencillos donde las fórmulas pues, esencialmente son las mismas, simplemente ocupa menos volumen podríamos decirlo así si acabamos eh, en "-a", a, lo que tenemos es bueno, el caso clásico más una fórmula que es bastante sencilla esto realmente cualquier alumno que, que haga un curso de primero de cálculo entiende lo que es y en el caso de un intervalo semi-infinito pues la fórmula es un poco más complicada básicamente porque está la función error pero de, de nuevo un, cualquier alumno que haga un curso de, de primero de estadística también entiende lo que es esta fórmula entonces sí que se, se consigue simplificar mucho eh, los resultados a costa eso sí de perder generalidad eso, eso sin duda. Y ya sin más voy a pasar a, a enumerar las principales conclusiones. La primera es que eh, pues la aproximación consistente en usar un movimiento browniano condicionado simplifica mucho la, la aproximación, no, no, no tenemos que usar un análisis estocástico más sofisticado, en particular la integral de hito es suficiente. En ningún momento tenemos que utilizar integrales más sofisticadas. Por otro lado, tenemos unas ecuaciones diferenciales estocásticas fuertemente no lineales que surgen, que pues tienen, tienen su aparente gracia, porque yo conozco la distribución de probabilidad exactamente, pero cuando me pongo a integrarlas, pues veo que no hay manera. Es decir, que es muy difícil decir que no tiene solución explícita, realmente no sé cómo, en qué sentido preciso se va a hacer tal afirmación lo que yo me atrevería a decir es que de tener una solución explícita va a ser una fórmula muy complicada y eh, finalmente tenemos pues una noticia agridulce después de hacer eh, todas estas cuentas nos dimos cuenta que parte de los resultados aparecían en una referencia de Pikovsky-Karatzas que es esta de aquí esta sería la parte que de un poco desmotivante por otro lado decir que Uh, la parte buena es que es un artículo absolutamente fantástico y cualquiera que le interese el tema de inversiones con información privilegiada, que es un tema relativamente clásico pues debería leerlo porque es un, es un artículo muy muy bueno y simplemente uh, me despido ya agradeciendo vuestra atención pues Muchas gracias por la interesante charla a mí lo que me ha gustado es que se intenta establecer una conexión con, digamos, la praxis, ¿no? Sí. Porque mi, mi impresión es que las instituciones financieras eh, huyen de este tipo de matemática tan sofisticada, sobre todo porque no lo entienden, ¿no? Y luego la experiencia también, la experiencia de utilizar este tipo de matemáticas, pues no siempre ha sido muy satisfactoria, ¿no? Porque evidentemente hay ciertas hipótesis detrás de, de los modelos, que luego en la realidad pues a lo mejor no, no se cumple, ¿no? Muy bien, ¿hay ¿alguna pregunta? ¿Tenéis algunas preguntas? Bueno, tengo una pregunta, no sé si sea la tontería, pero eh, ahora aquí siempre la integral de hito. Sí. Eh, ¿se, ¿Se puede utilizar la integral de estatonológica? Bueno. Sin ningún sin ningún problema. La, la usamos por la siguiente razón. Vamos al, al movimiento para la unión geométrico. Mu lo definimos como el retorno esperado del mercado. Una vez que definamos Mu de esa manera, esto te implica que la interpretación es in situ porque necesitas que esto sea una martingala para que tenga medio cero y así Mu sería el retorno esperado del mercado. Si definimos Mu de otra manera, lo que saldría es Stratonovich. o si quieres en otros términos. Yo esta ecuación la interpreto en el sentido de Stratonovich. sin ningún problema, voy a hacer un análisis que es muy muy similar lo que pasa es que mu no lo voy a interpretar como eso. Interpretaría mu más una corrección que me viene del término de ruido como el retorno esperado del mercado. Pero sí que hay digamos, una equivalencia entre ambas formulaciones. Simplemente es que en términos de simplicidad mu lo definimos de esa manera, el retorno esperado del mercado. Y entonces inmediatamente eso me prescribe que esto tiene que ser una martingala para que tenga media cero. Y eso ya la única integral eh, estocástica que me lo da de las clásicas es Hito. Pues esa, esa sería la razón. Sí. ¿No pregunta más? Sí. Muchas gracias, por supuesto. Pero, a ver, eh, la función utilizada cuando utilizas un logaritmo de pleno, en el fondo estás asumiendo a la sí. mismo por parte del inversor. Sí, sí, sí. Si en lugar de utilizar una función cóncava utilizas una convexa, me imagino que es imposible tener resultados de este tipo, ¿no? tan elegantes, ¿no? O sí, o es facilísimo, no sé. Para ser, para ser que, uh, sincero, yo me imagino del el tipo de función que uses, aunque posiblemente tan tan sencillo no sea manera. No, no haya manera, porque claro, es, es uh, una gran ventaja del, del logaritmo es que de alguna manera este logaritmo se va a cancelar con esta exponencial. Entonces claro, eh, la función inversa de exponencial es el logaritmo, pongo otra función, esto no pasa. Eh, hay otras funciones potenciales con las cuales, eh, que también reproducen la versión al riesgo, eh, con las cuales puedo tener resultados exactos, pero bueno, no son tan tan sencillos. Entonces, si bien nunca he hecho el cálculo explícito, mi idea es que resultados explícitos, si pones una función convexa eh, sencilla o al menos azoc, vas a poder conseguir. Pero claro, tan tan elementales como estos, yo me soy. Sí, soy soy bastante escéptico, la verdad que se consigan tan limpios. Vale, de nada. Bueno y simplemente si me permites a colación de tu comentario, no es totalmente cierto que eh, aunque hay resultados aquí que son totalmente rigurosos, empezamos con un modelo, claro, y el modelo, por supuesto, siempre es discutible, en particular la solución de esta ecuación tiene trayectorias continuas y bien es sabido que en mercados financieros a veces hay discontinuidades. Entonces, por supuesto, esto se puede generalizar a caso de discontinuidades y seguramente hay más... Term perdón, más eh, cuestiones de modelización que se puedan argumentar. Entonces, El de Poisson, que se llama, ¿no? Como se estos que sí. sí, sí. Eh, eh, puede haber eh, un término forzado de Levy, por ejemplo, Lévi. sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con, con la afirmación. Ayer estuvimos hablando de que los procesos de HITO, que son los que se suelen utilizar, incorporan necesariamente la reversibilidad del tiempo. Sí, sí, eh, Entonces, sí eso es lo que acabamos de ver, es, sí. Estas es nuevas integrales de las que has hablado que son compatibles con el hecho de que haya información privilegiada esto es también se puede decir lo mismo de que incorporan el tiempo solo, solo puede descubrir en un sentido a ver, uh, de alguna manera están solventando este problema que comentaba ayer ¿eh? porque realmente uh, es algo que comenté, eh, el comentario en este punto. Esto de aquí no es una integral, no es una integral de hito, porque la integral de, en la integral de hito el integrando solo puede eh, tener en cuenta lo que ha pasado hasta el tiempo t presente. Entonces, claro, eso te impone inmediatamente una dirección del tiempo. En el caso de, de score y ruso valois este problema ya no aparece, eso es totalmente cierto porque yo lo que, eh, lo que necesito es que el integrando esté adaptado a ft mayúscula el intervalo donde tiene lugar toda la evolución luego ese problema eh, desaparece y en el caso de ruso valois desaparece sin complicar el cálculo en el caso de SquareHot sí que es cierto que el cálculo habría que pagar ese precio y que el cálculo se complica a cambio desde luego uno gana cosas, aquí nada, nada sale gratis ¿no? Russovaluado, tenemos un cálculo estocástico más sencillo, pero la integral estocástica deja de ser una martingala, como un hito. O sea, si la integral está adaptado, sí que es una martingala, si no está adaptado, no. En ScoreHot es siempre una martingala, Entonces, bueno, nunca, nunca nada sale gratis. Pero es cierto que ambas corrigen ese problema y ya no, no, uno no requiere adaptabilidad y por lo tanto ese, ese problema de, de flecha del tiempo parece como que desaparece ¿sí?